Vamos a hablar de cómo iniciamos con el negocio, ¿ok? Preguntas y respuestas, las dejamos al final, si les parece bien, o abrimos un espacio ahorita en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver cómo está el diagrama de todos, ¿ok? ¿Cómo, cómo iniciamos? Bueno, puede ser con un regalo, que un, un Family NFT te lo regalen, o te lo vendan. El Family NFT vale 24 dólares. Ok. Punto importante para que no se nos vaya. Siempre por cuenta, no por Family NFT o por paquete, pues. Por cuenta, anualmente hay que pagar 10 dólares. Estamos pagando cuota de mantenimiento. No estamos pagando... KYC, no estamos pagando eh, eh, Family Tokens, no estamos pagando, no, es, es la cuota de mantenimiento de nuestra plataforma. ¿Ok? Eso es lo que estamos pagando y eso se paga de manera anual. ¿Ok? Comenzamos a generar ganancias dos dólares diarios a partir del de abril. ¿Ok? Esto es lo que toda persona que vamos a, a invitar o a sugerir que entre con nosotros a hacer un negocio con nosotros o a hacer su propio negocio, lo tiene que hacer y es capacitarse. ¿Ok? Es importantísimo que aprendas cómo funcionan los pools y posteriormente, y esto lo vamos a dejar para otra capacitación, no lo voy a tocar ahorita es demasiado extenso, ¿ok? Pero hoy vamos a aprender cómo funcionan los pools y posteriormente, bueno, cómo funcionan las billeteras. Sí, vamos a hablar un poco del sistema de, inter, de intercambio, pero no voy a meterme en tema de billeteras. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, cada, cada Family NFT, o cada paquete, acuérdense, esto es, esto es el, el homónimo, pero ahora se llama Family NFT, te genera dos dólares diarios. Y eso va a distribuirse diariamente 50 centavos en cada pool. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el pool 1 es específicamente para que puedas retirar, pero también es para que puedas mandarle saldo o mandarle dinero a tu pool 3 o a tu pool 4. Okay. Ahorita vamos a ver de qué, qué es cada pool. Pero quiero que, quiero que me comprendas para qué es cada uno de ellos. O qué puedes hacer en cada uno de ellos. Okay, El pool 2 sirve para que tú puedas mandar de obsequio paquetes, paquetes. NFTs. ¿Ok? Te voy a explicar ahorita cada uno de ellos. ¿Sale? El pool 3 te sirve para que hagas staking el pool 4 para que hagas mining Para que hagas mining ¿Qué quiere decir? Que estos 75 centavos que tienes de ganancia. Ok. Uno es, perdón, es 1.5. 1.5. Dólares que tienes de ganancia. Te van a estar generando ingresos. ok, estos tres son tres pools o tres piscinas o tres, eh, eh, tu, tu ganancia se va a dividir en esos tres, sin contar el cuarto y esos te va a estar generando incluso ingresos que se van a ir directamente, estos ingresos se van a ir directamente hacia el pool. Ok, independientemente de que ya te generó una ganancia porque eran dos dólares, estos 50% son retirables, esto, lo que genere esto, va directo al pool 1 para que tú lo puedas mandar a tu MetaMask o a tu one Ok. Oye, perdí. Es que ahora ya no gano los 2 dólares. Sí, ganas los 2 dólares y más. Porque ahora ganas 2 dólares, aparte de que 1.50 te genera más, más ganancias. Okay. Oye, ¿y dónde conviene todo esto? Vamos a los siguiente. Ok. Entre otras cosas, el, la distribución por pools tuvo una finalidad. Ok. Y tuvo la finalidad de que este pool, el pool 2 y el pool 4 protejan este pool que es tan importante. Ok. El pool de liquidez. Lo que se hablaba hoy que si no hay liquidez en el token que, en el cual nos van a pagar es como si tuviéramos moneditas de del de, de juego de la fantasía, cierto tiene, tiene que haber liquidez que soporte Family tech. y eso entre otras cosas lo va a cuidar pull 2 y pull 4 ¿Por qué? porque lo que no se use en 30 días de pool 2 y de pool 4 se va directamente al pool de liquidez así que si eres alguien que no te interesa invitar personas, que no vas a invitar a nadie propiamente que no vas a usar tu pool 2 bueno, lo que se genera en el pool 2 o lo que se queda en el pool 2 se va al pool de liquidez y lo mismo sucede lo mismo sucede con el pool 4 lo que no ocupes en el pool 4, se va al pool, al pool de liquidez. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito, un poco interactivo. Aquí me voy a parar, me voy a parar antes de pasarme a explicar cada uno de ellos. Y, eh, Sidney, ¿cómo ves si eh, damos paso a una sesión rapidita de preguntas y respuestas? Unos cinco minutos de preguntas y respuestas para ver qué dudas hay hasta este momento. ¿Te parece? Está bien, este para hacer las preguntas, alcen la mano y vamos a hacer preguntas rápidas, cinco minutos, ¿vale? Antonio Rubio, este, es el primero que tiene la mano alzada, le doy el, el micrófono. Sí. Sí. Ok, Adelante, mi, pregunta, Antonio. mi pregunta es del pool 4, ¿cuánto va a generar uno comprando el mining, mining o eso? Ok, voy a llegar a ese punto más adelantito, pero te lo digo rápidamente. Generas 10 dólares diarios por cada Mining Hub. Y, y de allí no puede uno comprar Family tokens, o sea... Sí, sí porque te van, ahí te va, mira. Fíjate qué fíjate que va a pasar y ahí te va, te va a encantar eso. Este pool, este te va a generar 10 dólares diarios. Ok. Cada día. Pero esos 10 dólares no se dividen en cuatro. Van, de por eso está esta flecha, van de Chitos a tu Pool 1. Entonces, en tu Pool 1, 10 dólares diarios provenientes del Pool 4. Ok, pero, o sea, automáticamente si yo o sea necesito hacer eso, si no, no puedo comprar directo de de el el NFT de ahí no lo puedo comprar directo. Desde el pool 4 no. Oh, ok. O Le sea que, serlo, que tiene que caer en el pool 1. Ok. Ok. Esa era mi, mi duda que tenía allí. Ya está. Hasta allí. Gracias. Bien, perfecto. No hay, no hay de qué. Punto. Bueno, ahorita, ahorita nos vamos al pool 4. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Quién Juan sigue? David. Juan David, adelante. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas sí. noches, fuerte y claro. Gracias. Sí, con respecto al pool 3, siempre he tenido como esta pregunta. Una vez al año ya se, pues, se cumpla el año del staking, ¿ese 25% se libera y pasa al, al pool 1 o sigue en el pool 3? Se libera y pasa al pool 1. Correcto. Ya depende de ti. Acuérdate que pasa algo interesante cada día 50 centavos ¿Sí? van a ir subiendo, van a ir subiendo. Van a sí, a ir subiendo. Entonces, lo, eh, lo, que, lo, lo del día 1 se va a liberar en el día 365, lo del día 2, pues en el día 366, lo del día 3 en el día 367 y así sucesivamente. Ah, se va liberando día a día. Sí, cuando, cuando cada, cada uno que llegó aquí a este pool, cumple su, su año. Ajá, uh -huh. correcto. Entonces se va ah, liberando listo. y te, te lo van mandando para acá. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja? Que esto, estos FT's que se quedaron aquí y estuvieron un año, estuvieron generando ganancias y hasta el año Ajá. se liberan. Entonces, entonces, esa ganancia, si observas, cada día va siendo un poquito mayor, un poquito mayor, un poquito mayor. Correcto. Listo, okay. Pedro. Y te agradezco Ahora, mucho. Eh, Muchas gracias. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algo bien interesante? Aquí me abres la ventana para decir algo bien, bien, bien, bien interesante. Tanto los NFTs de minería que vamos a tener aquí como los NFTs de stake, los FTs de staking que vamos a tener acá son monedas que se quedan en holding y que están detenidas. Uh -huh. eso, eso en qué nos va a ayudar en esto. Esto va a evitar que haya un, un pump and dump. Porque hay, hay monedas que se quedan atrapadas, que están guardadas. Monedas que nadie va a poder vender. Esa, esa es una de las cosas que en la distribución de Pulse está cuidando. Y en lugar, como lo dijo Negoya en una ocasión, en lugar de estar pagándole comisiones a BNB, a, a, a USDT o a otras monedas, pues nos autopagamos comisiones nosotros en nuestro propio negocio. Tiene, tiene, tiene mucha lógica. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién sigue, sigue mano? Jesús Pérez, adelante, tienes la, tienes el audio. Hola, hola, saludo, Pedro, saludo. Gracias, saludos. Este, una pregunta, Pedrito. Este, en el pool 4, si Tirol si todavía no tiene para. Para comprar el, el NFT completo de los 2000 USD, por ejemplo, que tenga 500, yo puedo comprar 500 USD y esa tengo que hacer la compra antes de que se me vaya al, al, al, al, al pool de liquidez. Sí, deja, sí se puede. Déjame llegar a ese punto ahorita en el pool 4 y te lo explico, pero te doy un pequeño adelanto. El, el NFT de minería vale 2000 dólares, pero la, una fracción vale 20. Okay, okay. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú aquí acumules 20 dólares, compra una fracción. Y ya, no se, no se te va al pool de liquidez. Okay. Eso no, no pierdes esos 20 dólares. Vas comprando de fracción en fracción. Okay. Gracias, Perito. Bueno. Ya está. ¿Alguien más? Sí, tenemos a López, Ángeles López, adelante. Y cerramos con Reyes. Hola. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Qué tal? Fuerte. Hola, claro, Pedro, Sidney, buenas noches. Eh, mira, en parte ya me contestaste la pregunta también era mi duda con el pool 4. Hay personas que tienen, no sé, eh, 5 o 6 nada más NFT, entonces se le ah. dividen, queda muy poquito en el pool 4 y en el pool 1 pues igual muy poco para estar alimentando el pool 4 y poder llegar a los 2.000. Y aquí mi pregunta, aparte que dices que ya puede uno comprar facción de 20, con 20 dólares, para inyectarle rápido al pool 4, ¿es nada más, solamente tendríamos que comprar NFT para que pueda caer al pool 1 y mandarlo al pool 4, o hay es manera correcto. de inyectar al pool 1. No, tiene, tienes que inyectar al pool 1 uh -huh. y, y de aquí inyectar al pool 4. Y solamente por compra de NFT. Okay. Así es, por compra sí. de NFT. Muchísimas gracias. No hay de qué Ok, uno más. Reyes, adelante, es el último en esta ronda Sí, buenas noches, soy la esposa de Reyes Marta Durán Sí, gracias Mire, tengo la duda en el pool 4 que dice que da 10 dólares diarios Sí ¿Pero eso de acuerdo a la cantidad que tú tengas en ese pool? ¿O cómo? No, no por cada minero Pero por ese no se ha activado todavía, ¿verdad? ¿O se va a activar también ya? Se va a activar. Yo creo que arrancamos el, el lunes. Es muy probable. Es muy probable. Pero, pero, todavía no. Todavía no se arranca. Okay. Ahora. Sin embargo. Sin embargo pero, ya tienes. Ya debes de tener saldo en el pool 4. Bueno, yo vi que me abrieron los tres, pero el 4 no, porque se dividió se en cuatro las cantidades, ¿no? Pero está sin, sin números negros. O sea, no se refleja. Sí, no, no, no, no se ve, o sea, está como grisecito, pero ahí Exacto. tienes la cantidad. La misma sí. cantidad que ahorita tienes en 1, 2 y 3, debes tener en 4. Es correcto. Ajá. Sí, dólares no efectivo, pero ahí está. Pero mi pregunta es, ¿eh, ¿de acuerdo a lo que tenga ser los 10 dólares o cómo? No, no, el minero, el minero vale 2 mil dólares. Tú tienes que comprarlo completo. Para que te genere, cada minero te genere 10. Ahorita ya que me llegara el pool 4 para explicaros el pool 4, ¿sale? Ah, bueno, ahora, ahora, el pool 2, este, nos dan cupones, este, o regalos. Yo tengo la duda: si yo agarro un, un cupón, ese cupón lo, lo tomo de abajo del pool 2, pero, Ajá. este, hay de cuenta, yo se lo mando a Pedro. Ajá. Sí. Pero si quiero mandárselo a Alicia, este, tengo que sacar otra vez el. Eh, Otro clic o con el mismo que le di a Pedro, puedo puedo este, dárselo a Alicia. Eh, no, a ver, tú eres, me, ¿me repites tu nombre, por favor? Yo soy Marta Durán, servidora. Ok. Marta. Uh -huh. uh, ahí voy. Marta, tú solamente puedes regalarle a un directo de Marta. ¿Nada más ¿No a puedo? uno? A, a un directo de marca no quiero decir uno con números sino a una persona directa de marca ajá pero si yo tengo 10 directas por decirlo así quiero ah, agarrar 10 cupones sí, claro. si claro aquí es importante una cosa que te alcance el saldo porque cada cupón cuesta 24 dólares que se toma de aquí ajá pero sí, sí, entiendo eso pero yo mi pregunta es no si me doy a entender yo ya copié el, el, un, un cupón para Pedro por decirlo así Sí. Ya se lo mando a Pedro, Pedro ya se registró correcto. con ese cupón. Correcto. Si yo le mando a, a, a otra persona, a Lorena, por decirlo así, tengo que venir al Pool 2 y volver a copiar otro, otro este, cupón. Es correcto. O, es correcto. Es correcto. Sí, sí, ah. sí. Ahorita, no. en este momento es el mismo código el que se va el que se va si te das cuenta el código siempre es con tu número telefónico es el mismo sí es la parte que todavía está en desarrollo pero al final del día tiene que ser un cupón para activarse a eso tenemos que llegar para que sea un cupón por persona sí pero yo te das cuenta escribir tres personas no aparece nadie este abajo todavía hasta que ¿Pero? se active o no, hasta no, que no, paguen no. los 10 no, dólares no no no espérame espérame no aparece nadie porque no está terminada el desarrollo Ah, pero se, va, entonces... se, va, se va a aparecer, por eso hoy muchas, gente, muchas personas me hablaron y me preguntaron, oye, ¿puedo seguir invitando gente? Yo les decía, espérate tantito." Las tres personas que nos pidieron fue para hacer una prueba de estrés al sistema. Esperen un poco, ¿por qué? Porque esas tres personas que tú, que tú eh, invitaste y que tú le diste un cupón, los tienes que ver reflejados en tu, en tu apartado de referidos. Y tiene que ah, okay. descontarse... 24 por 3 de tu pool 2. Ajá, pero no, no aunque no hayan pagado los 10 dólares no, de no mantenimiento. Importa, no tiene nada que ver los 10 dólares. No Ahora es necesario 10... que paguen los 10 dólares. Okay, aunque y los 10 dólares de mantenimiento lo tienen que pagar antes de los, del noveno día? Antes del noveno día. Si no se pierde. Así es. Perfecto. Es bueno, y. Y, y bueno, si no es mucha molestia, luego con, con el pago de, las 10, de los 10 dólares, no sé si hay un, este, un, un tutorial eh, es para que pregunta. se le pueda dar a la gente, porque ya para dar, estarle explicando a todos, pues sería más difícil, ¿no? no es, sé si habrá ese, debe ser, es, ese debe ser el compromiso y el trabajo de cada uno de nosotros que invitamos a alguien, enseñarle a ese alguien cómo tiene que pagar, pero para eso... Marta, nos vamos a ir a enseñarles a usar billeteras. Por eso en un principio dije: no me voy a meter en el tema de billeteras, pero tienen que aprender a usar Binance, tienen que aprender a usar, independientemente de MetaMask, porque acuérdate que los 10 dólares se pagan con BUSD. Entonces, sí, claro. Entonces, ese pago de mantenimiento lo tienen que hacer desde su, desde su Binance. Hay que enseñarle a la gente a usar Binance. Resulta que mucha gente no sabe usar Binance. Bueno, no nada más Binance, desde donde puedan usar BUSD. Sí, claro. Bueno, okay. muchas gracias. Bueno, no hay de qué, con mucho gusto. Gracias. Listo, okay. Pedro. Mande. Rapidito, preguntan si por cuánto tiempo el, el pool 4 va a estar generando los 10 dólares. Cinco años. Ok, contestaba la